Buenos días, viernes 6 de enero del 2023. La denunciante del caso Golpe 1, Lidia Patti, dijo que se debe investigar y sancionar el presunto financiamiento económico que habría realizado Luis Fernando Camacho para llevar a cabo las movilizaciones en 2019. Hasta para cuadrarse han recibido los militares. Esas cosas no podemos dejar permitir en nuestro país que ha venido de todo lado, un para ser ministro también, habían, digamos, Jerjes Justiniano había pagado también ciento tantos mil para ser ministro, por eso han entrado a saquear pues a nuestras eh, entidades del estado juez rechaza la acción de libertad a Camacho interpuesta para su traslado a un centro médico, aunque autoriza su salida por alguna situación de emergencia. Se le ha denegado la presente acción de libertad interpuesta por el sindicato Luis Camacho Vaca, toda vez que no correspondía en derecho. Se ha negado la tutela, pero sin ingresar al fondo, porque consideró el juez que no se había accionado a la autoridad correspondiente. La destrucción de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz generó un daño económico al Estado de más de 37 millones de bolivianos. Los documentos físicos fueron destruidos, sin embargo, estos podrán ser restaurados, tomando en cuenta que se encuentran en el sistema informático Justicia Libre. Un patrimonio del Estado, un patrimonio de Santa Cruz, es impotente para mí, como primera autoridad del Ministerio Público, poder ver estas imágenes. Un lugar en el cual nosotros hemos venido trabajando eh, conjuntamente con diferentes autoridades, diferentes instituciones. Nótese que aquí tenemos lo que es la unidad delicada, que es la unidad anticorrupción, donde se investigan los hechos de corrupción en nuestro departamento. Trabajadores de carne de res anuncian subir el precio de este producto. Desde el gobierno nacional se ratifica un normal abastecimiento y aseguran sancionar a quienes cometan el delito de agio y especulación. El departamento de Santa Cruz no nos está llegando carne. Si nos está llegando, bueno, llegó el día de ayer a carne a 27.50 el kilo gancho. Kilo gancho que estaba antes de estos problemas a 24 bolivianos, ¿no? Entonces, indicarle al ama de casa, a la población boliviana, que nosotros no somos responsables de, de esta subida de precios. Nosotros como empresa, como EMAPA, vamos a distribuir carne a kilo gancho, al por mayor, cosa que el distribuidor mayorista pueda eh, vender al detalle. Más de 300 camiones de carga se encuentran retenidos en fronteras entre Perú y Bolivia. El sector de transporte pide habilitar un paso para el transporte nacional. Diferentes puertos, en puerto de Callao, están en puerto de Matarán, en puerto de Hilo, están en diferentes tra trayectos de la carretera, perjudicados en el día. Esperemos que haya pronta solución en Perú para poder seguir trabajando, viajando nosotros, perjudicados en el día. En el 2022 la Fiscalía atendió 51.911 casos de violencia de género y trata y tráfico de personas. Hemos concluido hasta el 31 de diciembre del 2022 con 51.911 causas. Podemos decir que a comparación de la gestión 2021 hemos tenido un incremento de 4.698 casos. Las fuerzas de seguridad mexicanas recapturaron este jueves a Ovidio Guzmán, más conocido por ser el hijo de Joaquín el Chapo Guzmán y uno de los líderes del cartel de Sinaloa, lo que provocó una ola de violencia. Arrestado en México uno de los hijos del Chapo Guzmán, la ciudad de Culiacán se ha convertido en un caos tras la detención en la madrugada del jueves hora local de Ovidio Guzmán, apodado El Ratón. No que Sus aliados trataban de que uno de los responsables del cártel de Sinaloa no fuera trasladado a Ciudad de México, algo que finalmente no han conseguido y Guzmán está ya en la capital del país.